picure o chaqueto, agutíes, ñeques, picures, hochis, sereques, añuques, cuatusas, guatines o guanaribo. Es un género de roedores histicomorfos de la familia dasprotidae llamados comúnmente Estos cochinillos habitan en América Central algunas islas del caribe y en la parte norte y central de sudamérica desde la cordillera de los andes hacia el este y desde colombia hasta las zonas selváticas del noreste nordeste de argentina su cuerpo mide entre 41 y 66 centímetros de longitud y su cola de 1 a 3 centímetros está provista de pelo Alcanzan una altura de 27 a 36 centímetros. Pesan entre 2 y 5 kilos. Cada uno de sus miembros anteriores posee 4 dedos con uñas que usan para sostener los alimentos y cada pata posterior tiene 3 dedos y mide entre 12 y 14 centímetros de largo. Los machos son mayores que las hembras. El peleaje de la espalda y el de la nuca es eréctil y se encrespa durante el cortejo y en caso de peligro. El hábitat de los agotíes es principalmente el de las selvas tropicales y los bosques de galería, aunque se adapta a las sabanas y los campos de cultivo. Se alimentan de frutos y semillas, especialmente de palmas, también de tubérculos y brotes de hierba. Acostumbra enterrar semillas cada vez que se alimenta para comerlas cuando hay escasez. Excavan madrigueras en varias galerías de más de 60 centímetros cubriendo con ramas y hojas las entradas. Son diurnos más activos en la mañana temprano y al final de la tarde. Se refugian en la noche en las madrigueras. Cuando se sienten amenazados por la presencia humana, pueden adoptar hábitos nocturnos. Exploran un territorio hasta de 12 hectáreas. Marcan los límites de su ter territorio, las rutas, los quemeadores, y la madriguera con el olor que produce un par de glándulas invertidas que tiene en el periano y con la orina. Son monogromos. Durante el cortejo, el macho lanza frenéticamente frente a la hembra y la rocía con orina hasta que finalmente la hembra lo acepta. El periodo de gestación dura en promedio 103 días y nacen en cada parto dos a cuatro crías. El NSTT se produce entre los 4 y 5 meses de edad. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.